¿Por qué no engraso los ejes, me llaman abandonado? ¿Por qué no engraso los ejes, me llaman abandonado? Si a mí me gusta usar el bici, hasta para ir al mandado. Si a me gusta usar bici hasta para ir al la manta Es demasiado aburrido rodar por la ciclovía Demasiado aburrido Rodar por la ciclovía Mejor echar carreritas Con taxis en la avenida Mejor echar carreritas Con taxis en la avenida necesito de un timbre para no darme al rodar no necesito de un timbre para notarme al rodar hasta que pulse los frenos la bici empieza a chillar Basta que pulse los frenos, la bici empieza a chillar. Los ejes de mi eco bici, nunca los puedo.